Hola, buenas, qué tal, buenas tardes, buenas tardes. bienvenidos Mira, al grupo VIP. ¿Eh? Ah, no, no, no, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta, corta. Bueno, una pregunta, aquí en España las cosas han cambiado mucho, antes se si usaba usted con Toda la gente, como gente desconocida, gente de las tiendas. Ahora, ¿cómo es el uso de usted y tú? Bueno, yo creo que el uso de usted y el tú, en mi opinión, creo que va relacionado dependiendo eh, de, de la persona que tengas enfrente, porque lógicamente según tú te están hablando, tú vas a responder. Si tú, por ejemplo, estás con una persona, entras a un, a un local que no has estado nunca un local, por ejemplo, yo que sé, de moda, de esta moda que es VIP y no has estado nunca, lógicamente vas con el usted. Luego ya depende de cómo ellos también te, te hablen, porque hay veces que ya el usted, usted, usted, como que ya está un poco... Y si te tratan de, de tú, pues mira, oye, puedes, puedes tienes esto o tienes esta otra forma o tienes este, este modelo, ya ese tienes te está dando un poco de confianza. Entonces tú ya tienes ahí una pequeña confianza para estar un tú a tú. Pero en un principio, dependiendo de dónde sea, bueno, si es usted. Sí. Y si una persona habla contigo usando usted y tú prefieres que no lo haga, ¿qué le dices a la persona? Depende de qué persona sea. Por ejemplo, si es un médico y él me habla de usted, yo le voy a responder de usted. No. Tú estás hablando con alguien sí. y tú no quieres que esa persona... Hable contigo usando su. Ah, bueno, ¿qué yo, le dices? Yo le digo, a mí tuteame. A mí no me llames de usted porque me haces más mayor. <risa> Muy bien. Sí. Tuteame porque el tuteo no significa falta de respeto, sino significa como un poco más eh, bueno, am, familiaridad. Entonces, tuteame, no me hables de usted porque sí. me haces más mayor. José, cuando tú hablas con una persona mayor, ¿sabes? ¿Siempre usas usted? generalmente, generalmente sí. si es mayor me enseñaron así desde de, de pequeñito, a las personas mayores hay que llamarles de usted siempre ¿y ves eso en los jóvenes? ¿también los jóvenes de hoy en día usan usted cuando están hablando con la gente mayor? yo creo que no no no el de usted ya, ya se va poco a poco perdiendo sí. únicamente quizás se ponga más bien en los escritos, dirigidos a, a los jueces o o hay gente así, donde por cortosía se pone usted, o ilustrísima o algo de eso, pero por lo demás se usa más el tú. ¿Y en los negocios, cuando hablas de negocios, se suele usar usted? Siempre. Nunca se en los negocios. En las cartas siempre se pone usted, ustedes. Nunca te pones tú, vosotros. Siempre usted, ustedes. Sí, muy bien. Vale, Pues muchísimas gracias Gracias a vosotros, Gordon, buenas tardes Buenas tardes